hola qué tal queridos amigos cordial saludo feliz jueves para todos hoy la iglesia celebra la memoria de los santos arcángeles miguel gabriel y rafael vamos a darle gracias a dios por estos arcángeles estos seres espirituales con una misión muy concreta miguel el guerrero fuerza de dios rafael medicina de dios y gabriel el portador de, de la palabra de Dios, el mensajero de Dios. Que estos tres santos arcángeles intercedan por nosotros y vengan en nuestro auxilio. En esos momentos de debilidad, de tentación, San Miguel, sea nuestra fuerza. En esos momentos de debilidad, de enfermedad, San Rafael, ven en nuestro auxilio. Que en esos momentos en que nos encontramos como alientos, como fortaleza, que andamos confundidos, San Gabriel, Danos esa palabra de Dios, tráenos esa palabra de Dios para encontrar luz en nuestro sendero. Gracias, Señor, por ese testimonio. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. En tus manos nos ponemos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta fiesta de estos santos arcángeles, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 47 al 51. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael responde, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees? has de ver cosas mayores, has de ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar. Sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra, este encuentro maravilloso. Tan a Él, después de, de haberlo visto debajo de la higuera, Él se sorprende. Y Jesús hace un halago muy bonito de él. Ahí tenéis un verdadero israelita. Un halago que bien podría ser un, un reto para todos nosotros. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, a veces nos escondemos pero para hacer cosas feas. Natanael no se ha escondido para hacer cosas malas. Estaba haciendo algo muy bueno, tan bueno que el Señor lo, lo felicita. El Señor lo felicita. Ahí tenéis israelita. Que los santos ángeles nos ayuden a perseverar en este camino. Que ellos vengan en nuestro auxilio como ayuda divina para avanzar en el camino de la santidad. Que el Señor los bendiga. Los guarde y los proteja. Feliz jueves para todos. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.